Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, aquí con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncal. Yo los invito hoy a que hagamos un acto de confianza en el Sagrado Corazón de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados, diciendo Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de confianza en el Sagrado Corazón de Jesús Oh Corazón de Jesús, Dios y Hombre verdadero, delicia de los santos, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían. Tú nos dices amablemente, vengan a mí y nos repite las palabras que dijiste al paralítico. Confía, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer enferma, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y a los apóstoles, confíen, soy yo, no temo. Animado con estas palabras, acudo a ti con el corazón lleno de confianza para decirte sinceramente y desde lo más íntimo de mi alma, Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío. Sí, Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en Tu bondad, y por el corazón de Tu Madre, te pido que no desfallezca nunca en esta confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú quisieras enviarme, para que habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio en la hora de la muerte y mi gloria por toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío inmaculado corazón de María sea la salvación del alma mía gracias mis hermanos por acompañarme en este acto de confianza al sagrado corazón de Jesús por favor recen por mí. recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada su amigo, su sacerdote que yo soy su servidor